Él es Will. Acaba de ser transportado a un nuevo planeta. Espera, no es el mismo que conocimos. Está desorientado, ya que es su primer viaje utilizando el generador. Está ahora situado en el año 2020 de T5. En la actualidad, gran parte de la población cree que los murciélagos son culpables de la existencia de la pandemia por coronavirus. Esto es un error de razonamiento probabilístico. Sucede cuando, ante hechos improbables, buscamos causas y hacemos que éstas sean aparentemente razonamientos lógicos, creando así una falacia. Afirmaciones como estas: El virus fue diseñado en un laboratorio por científicos chinos. El cambio climático es algo que solo nos afectará en el futuro. Se escuchan en nuestro diario vivir. Este tipo de error está relacionado en probabilidad con la falacia del fiscal, la cual se denomina así por el contexto en el que fue observada. Pero esta no es solo cometida por los fiscales, sino por la mayoría de personas. Will, ¿no hueles nada? Debe ser que ya tienes coronavirus. Para no cometer estos errores, es necesario fortalecer nuestra cultura estadística. Así que pidamosle ayuda al CR Plus. Existen eventos en nuestras vidas que solo a veces ocurren. Pueden ser probables o improbables. Normalmente, en matemáticas, nos ocupamos de cosas que siempre ocurren de la misma manera. Son completamente seguras. Como que si se deja caer una piedra, caerá por efecto de gravedad. O que una persona no puede respirar en el espacio. No hay ninguna incertidumbre. Pero en el mundo real, las cosas no son siempre tan predecibles. Tomemos como ejemplo el lanzamiento de una moneda. No podemos predecir si saldrá cara o sello. Es impredecible o aleatorio Y por eso algunas personas lanzan una moneda Para tomar una decisión entre dos posibilidades Will, ¿será que le gustas a alguien? Lo siento, algunos necesitamos un poco más de suerte en el amor Pero aunque no sepamos lo que va a hacer cada lanzamiento de la moneda Sí sabemos algunas cosas al respecto Sabemos que con un lanzamiento adecuado de la moneda, es tan probable que salga cara como que salga sello. La probabilidad de un evento, como salir cara o salir sello, es un valor que nos indica la probabilidad de que alguno de los sucesos ocurra con nuestro lanzamiento de la moneda, ya que cada lado tiene la misma probabilidad y solo hay dos caras en una moneda. Si lanzamos una moneda muchas veces, Deberíamos esperar que aproximadamente la mitad de los lanzamientos salieran cara y aproximadamente la mitad de los lanzamientos fueran sello. Eso significa que la probabilidad de que salga cara es un medio y la probabilidad de que salga sello es también la mitad de la probabilidad total. Veamos esto un poco más a detalle en algo llamado línea de probabilidad. Es una recta que va de 0 a 1. Una probabilidad de 0 significa que un evento no puede ocurrir. Es imposible. Y una probabilidad de 1 significa que un suceso va a ocurrir definitivamente. Es seguro. Por eso, la línea de probabilidad solo va de 0 a 1. Un evento no puede ser menos probable que imposible y no puede ser más probable que seguro. Una probabilidad de la mitad como con nuestro lanzamiento de la moneda, significa que es tan probable que un suceso ocurra como que no ocurra. Una probabilidad inferior a la mitad significa que un suceso es poco probable y una probabilidad superior a la mitad significa que un suceso es probable. Además de las fracciones, también es común escribir las probabilidades como decimales o porcentajes ya que se pueden convertir fácilmente entre esos tres. Una probabilidad de 0 es lo mismo que un 0% de posibilidades de que algo ocurra. Una probabilidad de la mitad es lo mismo que un 50% de posibilidades de que algo ocurra. Y una probabilidad de 1 es lo mismo que un 100% de posibilidades de que algo ocurra. Cada cara de una pirinola tiene la misma probabilidad de salir que las demás y cada cara de una moneda tiene la misma probabilidad de salir que la otra. Por lo tanto, se puede esperar que la probabilidad de sacar todos ponen sea del 50%. Pero recuerda que con el lanzamiento de una moneda solo habían dos posibilidades, cara o sello. Con la pirinola hay seis posibilidades y eso va a suponer una diferencia en su probabilidad. Una forma de pensar en ello es que es seguro que una de esas seis caras caiga hacia arriba, que es la probabilidad de 1 o 100%. Pero como solo un lado puede quedar hacia arriba en un lanzamiento determinado, tenemos que dividir ese valor entre todas las posibilidades. En el caso de un lanzamiento de moneda, al haber solo dos posibilidades, tenemos que dividir la probabilidad entre dos. 1 dividido entre 2 es la mitad, que es el decimal 0,5 o el 50%. Pero con la pirinola tenemos que dividir la probabilidad por igual entre 6 posibilidades. 1 dividido entre 6 es un sexto, que equivale a 0,167 o 16,7%. Así que eso estaría aquí en nuestra línea de probabilidad. Eso significa que no es probable que saque un PON2, por ejemplo. Pero es tan probable como sacar cualquier otra cara. Y como las seis caras tienen la misma probabilidad, cada cara debería salir con la misma frecuencia que las demás. Para ver si lo hacen, voy a realizar algunas pruebas. Si tuviéramos una ruleta con solo seis sectores de igual tamaño, las probabilidades serían exactamente las mismas que con la pirinola. En realidad, cuando se trata de la probabilidad, una prueba o ensayo, que también puede llamarse experimento, es un proceso que tiene un resultado aleatorio, como lanzar una moneda, tirar los dados o hacer girar una pirinola o ruleta. Así que voy a realizar varias pruebas girando la ruleta varias veces y llevando la cuenta de cuántas veces obtengo cada cara de la pirinola. Mientras tanto, hay otra cosa que debo señalar. Recuerda que la probabilidad de salir cara es un medio y la de salir sello es un medio. La probabilidad de sacar un tomatodo es un sexto y la probabilidad de sacar cualquier otra cara de la pirinola es un sexto. Si se suman las probabilidades de lanzar una moneda, se obtiene 2 sobre 2 o 1. Y si se suma la probabilidad de lanzar un dado, se obtiene 6 sobre 6, que también es 1. Y eso no solo es una coincidencia. Si sumas las probabilidades de todos los resultados posibles de un experimento, el total va a ser 1 o 100%, porque es seguro que al menos una de esas posibilidades ocurra. ¿Crees que cada cara de la pirinola saldrá con la misma frecuencia que las otras caras? Como puedes observar, aquí hay más PON2 que toma 2. ¿Cómo se explica eso? Bueno, recuerda que estamos tratando con cosas que son aleatorias, son impredecibles. No podemos saber con exactitud lo que va a ocurrir, solo lo que va a ocurrir en promedio. Bueno, cuando decimos en promedio, nos referimos a que cuantos más ensayos hagas, más te acercarás a las probabilidades esperadas, más ensayos. Ya está, ahora que hemos hecho un montón de ensayos, Puedes ver que nuestros totales se acercan mucho más a lo que cabría esperar. Entiendo tu sorpresa. Esa es una de las cosas realmente importantes a tener en cuenta sobre la probabilidad. Si haces solo unos pocos ensayos, los resultados pueden no acercarse mucho a lo que esperabas. De hecho, podrían estar muy lejos. Pero si haces más ensayos, aumentas tus posibilidades de alcanzar las probabilidades esperadas. Lo lamentamos mucho, Will, pero te hubieran hecho falta infinitas vidas más para llegar al resultado esperado. Muy bien, así que ahora deberías tener un buen manejo de las probabilidades básicas. Solo tienes que acordarte de hacer una fracción con el numerador, siendo ese el número de resultados que te dan lo que quieres, y el denominador como el número total de posibilidades. Aprendimos sobre la línea de probabilidad y que una probabilidad no puede ser menor que cero ni mayor que 1 o 100%. También aprendimos que cuantos más ensayos o experimentos realices, más se acercarán tus resultados a las probabilidades esperadas. Con lo anterior, adicionalmente aprendimos a razonar estadísticamente antes de crear una falacia del fiscal. Esto te debe poner muy feliz. Por supuesto, la manera de ser bueno en esto es practicar, así que asegúrate de hacer muchos problemas por tu cuenta. Gracias por ver Willington. Nos vemos la próxima vez. Hay muchas más experiencias emocionantes con nuestro amigo Will. Hay una cosa que no consigo hacer y se denomina ir a estudiar. Muy temprano de la cama hay que saltar y a mí me cuesta tanto. Me suelen decir tienes que cambiar, muchos problemas acarrearás.